Hola, Uf, estoy aquí de esta pisa porque hoy estamos aquí a menos 3 grados. Pues acabo de desayunar y os voy a enseñar unas compritas que hice antes de taller, pero llegamos muy tarde y no me dio tiempo a, a enseñarlas. Entonces os las voy a enseñar aquí. Pues fui al Aldea de aquí de, de Almería y, y tenía muchas cositas, eh, a muy buen precio, porque igual que el resto de, de todas las tiendas de esta franquicia, la van a retirar y van a poner un pesco. Y entonces estaba todo a rebajado. Y allí compré, mirad, esto, que tiene una pinta que no vea, pero aún no no la he, no la he probado. Y, me, y compré una cajita que trae 12. También allí compré estas, que también tienen muy buena pinta. Eh, Brownies de chocolate. Me parece que... Pueden estar muy ricas, vienen en este envase, en un tupper. Y dije, bueno, me las voy a llevar y las voy a probar. La verdad es que nos gustan mucho las la galletas de inglesas. Creo que son inglesas. Compré estos dos paquetes, que son galletitas para el café. Y compré dos paquetillos. Todo se vuelve galleta a la hora del café. ¿Qué más? Ah, mira, compré esto. A ver si esta quiero enfocar. Que son unos servilleteros, pero yo no los quiero usar de servilleteros. Compré dos. Los dos son iguales y valían a céntimos. Y entonces pues me traje dos paquetes. Y vienen pues, traen además de bolitas colgando, es como una especie de pendiente de aro. Y llevan una bota, una corona de Navidad, un árbol, una campana y un muñequito de nieve. ¿Ves? Y entonces pues compré pues esos dos paquetillos que traen cinco unidades pues cada uno. Esto no para de moverse porque busca mi cara. ¿Qué más? Ah, mira, allí compré que ya lo había comprado en años anteriores por el tema Pascua. Estas tres bolsitas de zanahoria que son muy chulas porque quiero hacer una guinalda. ¿Vale? Para, para Pascua. Tenía dos y estas tres, pues cinco. ¿Y cuántas unidades traen? Traen mmm, seis. Pues seis, tres, cuatro y cinco. Seis por cinco, treinta y cinco. Tenía cinco zanahorias. Ah, después, mira, encontré estos, ¿cómo se llama? Estas LED traen ocho y son de conejito. A ver si se ve ahí. Son conejitos. ¿Vale? También para donar eh, Riven del Scratch en Pascua. Mirad, allí encontré eh, silicona líquida. Se llama Plus Office. Este que valía 50 céntimos y compré un tipo blog. Eh, y encontré... Solamente quedaba uno y me lo llevé para probarlo. Y después que a mí me lo regaló Carmen de Scrap Motriz un pegamento de do craft ¿veis? Eh, pero el pegamento de ella era blanco y esto es como silicona igual ve mira y compré dos tarritos porque el que yo probé que me dio Carmen la verdad es que era muy bueno y esto parece que no es como cola como el taqui, no es más bien como como una sí como una silicona transparente hoy que se me ha enganchado aquí una pelusilla de bolso Y compré dos... Que valían también 50 céntimos. Y compré dos... Dos tarritos. Esta. Y este. ¿Qué más? En DEA también compré para aquí. Para ah, Riven del Scrum. Para decorar. Mirad. Estos traen 10. Estos paquetes en y valían carísimo. Y allí costaban un euro. Traen 10. Y son globos que llevan dentro confeti de corazón. Este te lo lleva de corazón. Todas la llevan de corazón. Y corazones rojos, en rose gold y en rosa. Y me parecieron. Tiene. Tengo aquí 40 y me costaron 4 euros. Porque a un euro cada bolsita. Y ¿Qué, ¿Qué más? Voy a poner esto aquí en el suelo. Compré este sobre de pajita. traen en 30. Y es en rose gold también. Y también me costaron, me parece que fueron, no estoy segura, pero alrededor de 50 céntimos o 20 céntimos, por ahí, por ahí. Es que el ticket, creo que lo tengo aquí. A ver. Ah, no, este no. Bueno, pues este. ver ah, si aparece el ticket, os lo digo, que esto... Esto, ¿dónde? esto también no. entonces compré también mira estos dos paños de navidad son paños de cocina traen dos y me costaron a 50 céntimos trae uno rojo y otro con estampados con boli, con bombillas de navidad led y cogí dos. Esto también para acá. más compré? Pues creo que... escogí otras en plateadas, pero aparecerán ahora. Porque lo tengo todo un poquito mezclado. Ay, pues sí, lo tengo todo un poquito mezclado. Bueno, y a continuación os voy a enseñar lo que cogí en Teddy. Que también me pasé por el Teddy Black de Huercal. Y si las cosas de Navidad, es verdad, que tienen, están al 70%. Eh, me encontré que habían echado en un cajón todo lo de Halloween Y estaban ya en el cajón de, de todo apelón Y entonces allí cogí, pues mirad, esto Que es una gargantilla, valía, um, o sea, pues me costó un euro, valía 250 Yo pues, la quiero para desmontarla, claro Veis aquí Calavera, el camafeo y el encajito. Y después lleva aquí el broche que todo se utiliza. Yo lo voy a desp despiezar y para utilizarlo. ¿Qué más? Mira, de Halloween, que la chica me dijo que su compañera, que debían de estar a 65 céntimos. Uf. Uf. Que la chica me dijo que debían de estar a 65 céntimos, pero se equivocó y lo pusieron a... 50 céntimos. Esto valía un euro. Y son pendientes. ¿Veis? Que son unos fantasmitas. A ver, que este es el del revés. ves Con un gorrito. Y me parecieron muy graciosos. Para Halloween. Y cogí uno. A ver. Cogí este. Que mirad que graciosos, son de calabaza, esto es como es plástico. 50 céntimos. ¿Qué más? A ver, esto todo estaba rebajado. ¿eh? Esto que valía 3.50 me costó un euro. Y que es, es un, un móvil de, de viento. Se tiene que pintar, se tiene que decorar. Lleva aquí los palitos que con el sonido del. O sea, con el viento se mueven y hacen sonido y me costaron un euro y de esto me cogí dos porque me parecieron que estaban muy bien de precio, En madera bueno, contraplaqué y viene todo completo para hacerlo y a un euro dije, pues me lleva un par de ellos, que lo tengo eso sí, hay que decorarlo ¿qué más? a ver porque creo, yo creo que cogí más cositas de Halloween, cogí estos pendientes, igual a 50 céntimos, a ver, y son fantasmitas, y cogí también un par, eh, de Halloween o de otoño, cogí estos led que me gustan mucho porque traen hojas en color verde fuerte, ámbar, y como un... cuando ya las hojas se están secando. Y estos me costaron un euro. Y mira el precio que tenían. 3,50. Y de estas me cogí varias. Porque vi que, vi que se le podía sacar provecho para el año que viene. Y la verdad es que por un euro me traje tres cajitas. Las tres iguales. Digo, bueno, para donar mi limonero. Mirá la hojita. en eh, luz amarilla. Sí, las tres son iguales y me cogí tres paquetillos a un euro. ¿Y qué más? Creo de invierno también. Mira, me traje este calentador de, de mano, 50 céntimos. <coughs> me traje este otro de Navidad, que valía dos euros, 50 céntimos, que es pues la barrigota de Papá Noel. Y creo que cogí otro más. Sí, aquí está, este. Con dos estrellitas, igual, 50 céntimos. Esto también lo cogí allí. ¿Qué más? Mira otros pendientes de... Estaban en la parte de Halloween. Son lunitas amarillas, 50 céntimos. Son muy monas y las cogí allí. A ver, creo que ya es. Ah, bueno. Aquí ah, cogí otra. También un euro y son calabacitas de esta... Tengo yo ya una y me traje otra 50 céntimos. Y también es luz eh, cálida. Valía entre euros 50 y me la traje por un euro. esto es Todo esto es, estaba ya os digo en, el, en los cajones de todo Apelón y estuve allí tranquilita registrando y me encontré pues todo esto. ¿Qué más? Mira, de oferta a un euro me traje estas velas que valían mmm, no lo pone así lo pone pero lo pone por debajo que tiene ahí un euro en grande y mí, valían 250 y vamos a abrirla para que la veáis viene cerrada con un trocito de rafia son rosas rosas, rosa lo había también en papel como en, en púrpura y mira son muy monas ¿eh? voy a abrir Están muy bien hechas, son muy bonitas. Y yo las quiero, por ejemplo, para, por ejemplo, este recipiente, pues, a ver si os la puedo enseñar, ponerla ahí. Y si no queréis que se mueva, pues se le echa un poquito de cera de la misma vela aquí y se pega, y si no, un poquito de pegamento térmico y se quedaría aquí. Pues para un cuarto de baño, para una entrada, quedan muy bonitas. Y me traje dos, y las dos del mismo color, y valían a un tiempo. He traje esta otra que también costaba un euro y esta su precio su precio era de 1,75 creo. Esta era más baratita también. 1,75. Aquí está el precio. Y me costaron un euro. Y esta pues la quiero. Es redondita. Pero es muy mona porque tiene grillito plateado. Igual. ¿Veis? Pues igual se puede poner eh, Sobre un platito mono que tengáis o... Mira A ver, mira para acá Así Y queda muy, muy bonito Me gustó y me traje una A ver, bueno como, como veréis en el vídeo Estamos con el tema de pintura de los muebles y tal Dándole una nueva vida Y compramos a Rulo allí que no eran baratos, con 75 trae mmm, dos repuestos y el que trae, 1,75, pues compramos uno, que esto va a la sala de herramientas, esto, bueno, pues en principio era para rascar un poquito, es para la barbacoa, ¿eh? pero en principio no lo trajimos porque dijimos a ver si con esto podemos lijar un poquito el mueble para que agarre mejor la pintura, pero al final ni lo hemos utilizado Esto valía un euro Y me traje uno Un euro, sí, un euro. Y me traje uno ¿Veis que tiene ahí cerdilla Y esto también es para rascar Es para la barbacoa, vuelvo a repetir Para la herramienta ¿Qué más? Pues de San Valentín encontré esta cinta Que no eran baratas 2,50 euros Y trae 4 metros de corazones que también las compré compré este tul o raso trae dos metros por 40 y me costó un euro y es un rosita muy bonito lo que aquí se ve el rosita porque tiene varias vueltas pero yo lo que no sé es si cuando lo ponga solamente una vez se verá si da rosita o, o perderá el rosita eso ya no lo sé. Quema. Mirad, me hacían falta. Porque tengo encargo de, de los broches estos con los sham colgando. Y, y una amiga me pidió eh, que tuviera mucho rojo. Y la verdad es que las bolas rojas, con las fiestas de Navidad, las perdí casi todas. Y entonces me traje este paquetito que encontré. Que costaba 2.50. Trae mucho. Se no deja de ese plástico. Como todo no ha subido tanto. Pero vamos. Yo creo que estas antes valían 1,50€, 1,75. Para mí, 65 gramos. Un poquito caro. Me traje estas que encontré. Mira qué monas. Son cristales de nieve. En un azul Atraen ah, su adhesivo de almohadilla de 3D. Me costaron un euro. Y trae 25 unidades. No sé si se verán ahí bien, pero son cristales de nieve. Y y cada uno es de una forma, no son todos iguales. ¿eh? Pues compré un paquetillo de igual. Después me traje esta para hacer los chupachús, que compramos por 6. Pues yo me traje esto para hacer yo los chupachús. Me costaron un euro. Y estos que son botoncitos de flores que me gustaron. Para Pascua son muy chiquititos, muy chiquititos. Un euro me costó la bolsa. Y no sé si ponen la cantidad que trae 50. Y son muy chiquititos. Y son florecitas, ¿eh? Para ahora, para primavera. Para Pascua me busqué más. Después de, ¿cómo se llama esto? De Pascua. Me traje esta bandejita que me pareció buenísima barata no era, vale 3,55 y me la traje eh, lleva el lacito en oro rosa en... es bonita pero y me traje esto, que vale igual 3,55 y es el, el huevo de pascua y también lleva fobi es muy bonito me traje estas dos y que más ah, de Navidad, que estaba todo al 70%, pero yo ya tengo guardado todo lo de Navidad. Y ahora, eh, en carna, en ¿encarna? en ¿encarna? Yo creo que otra vez saca las cosas para guardar lo que compre. Mira, me traje solamente esto, que me costó, me parece que valía un euro pues 30 céntimos creo que me costó. En 3D y son los árboles de, de Navidad. Que bueno, yo todavía estoy con Navidad, así que todavía me queda. Y por último, me encontré que yo me creí que también tenía el 70% de descuento porque me parece que es de Navidad, pero no es de Navidad, es de invierno. Y son estos tarritos que llevan un, un gorrito de lana encima. Me costaron un euro. Son grandecitos, no son chiquitines, chiquitines, pero vamos. Y es para un Inter... Para llenarlo de chuche escapera. Y me traje este... Dos. Igual y además. Pone cheers. Aquí. Pone cheers. Y me traje estos dos que eh, me traje algo más, pero bueno, ya lo veréis colocado en Rivendell, aquí en casa. Me traje cenicero, me traje, pues, a del y me traje la tabla esta que, eh, como un apartado, eso que es cristal templado, eh, con decoraciones rosas. No sé si os lo enseñé en un vídeo anterior, porque creo que de este no era. Y nada más, que espero que os haya gustado, que espero que estén muy buenas las galletas. Y... Nos vemos próximamente. Ya hemos abierto unas galletas que creo que ya se han acabado. Suscríbete. Estaba muy buena. Ayer abrí un paquetillo que era de chocolate y almendra. Dale a like. Chocolate con leche y almendra. Espera que voy a... Manita arriba. <risa> chocolate con leche. Creo que no. De chocolate sin leche. Mira. Esta. ¿La he puesto al revés? No y están muy buenas como queda todavía el enseño. a ver si puedo enseñarlas una... mira son de premio hola son... sabe qué es lo que quiero están viva? bueno pues son de almendra y chocolate y están muy buenas eso sí es verdad yo ayer me comí cuatro y no traen muchas tampoco ¿eh? Mm, apenas puede traer eh, mira, cuatro o cinco eh. Puede traer Oye, ocho miradas Son sí. de almendra Pone almendra, cacahuete sí, Y chocolate Y no me dice cuántas traen es que oh, digo, Cacahuete, chocolate no, con sabes, leche mucho, Azúcar, pues manteca de es que cacao programa, Y están muy buenas 3 de 150 gramos ¿no? ¿Vale? Estoy quedando, Las vimos ayer por la noche y quedando ayer comimos el culán Que compré en Aldi, Está buenísimo ¿eh? Os lo aconsejo 100% Lo que ni el, yo no lo metí en el horno no, Lo metí un poquito En el microondas, apenas y 14 y yo, segundos yo, y están bueno ir, bueno, bueno bueno De verdad, a mí por lo menos me gustó. Y, me y me yo no le puse he helado. Le dije a esta gente: que no si es queréis me helado, me helado a la, de la, la de puerta de con el culán y el en congelado. Bueno, chicas, pues la verdad que espero que os haya gustado y que si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias también. Que os lo enseñaré también en un vídeo. Compramos eh, en un bazar, porque en otro sitio era pf, muy caro. Eh, mira, a ver si lo veis ahí. Esto con una bombilla de esta chula. ¿Veis? Que es muy chula. Y la compramos allí en, en el bazar. Porque, como os digo, porque como os digo... Eh, fuimos a una casa de muebles, estuvimos viéndola de 50 y tanto euros. No bajaba y esta me costó 20, 26, creo que fue. Y bueno, pues la compramos allí. Y también compré la bombilla. Es que dicen que no se les compra los chinos, porque yo no voy a comprar a los chinos, pero es que en otro lado no podía porque es que salen carísimas y son las mismas prácticamente. Así que hasta en Amazon, mire, carísimo. Y yo dije, mira, pues para regalar el dinero, la verdad que no. Y ya está. Ahora sí que sí. Me despiro de todas vosotras. Voy a guardar todo esto a buen recaudo. Para eh, esto, lo voy a guardar tal cual así el año que viene, cuando lo saque. Como vean con su de esto, habrá que... Habrá que que lavarlo para que pierda el presto ese de tela nueva y valgan para secar. Eh, besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. Chao.